En el día de hoy la fuerza del pueblo estuvo juramentando nuevos miembros, miembros que como es, vengo diciendo hace unos días, sigue dando muestra de la fuerza del pueblo de que al parecer todo el que, el que busca un espacio, en la fuerza del pueblo al parecer lo encuentra. ¿Por qué? Digo esto, figuras tan importantes como el caso del ex senador de Samaná, un senador importante eh, que tuvo que ver con varias gestiones al frente de lo que fue la senaduría de, Sa de Samaná, Ramiro Espino, un senador importante con una trayectoria política. En el día de hoy fue juramentado por el presidente Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, un ex alcalde de la zona de Peñón en Barahona, pero también la presencia allí del ex secretario general del CODI en Barahona. Menciono esos casos así de manera puntual, pero dirigentes importantes de diferentes espacios de la geografía nacional, el sur, el norte y también el nordeste con Samaná. Y quiero decirle que un importante acto, entonces, cada vez más se sigue dando muestra de cómo la fuerza del pueblo está concitando el respaldo de diferentes sectores. El doctor Leonel Fernández estuvo juramentando a estos nuevos dirigentes que pasan a la fila de la fuerza del pueblo e hicieron el anuncio que para este fin de semana, específicamente para el domingo, en un importante hotel de la capital continúan juramentaciones masivas de militantes que pasan a la fila de la fuerza del pueblo. Vamos a ver parte de esa presentación en el día de hoy, por favor. y compañeros, hoy se la Fuerza del Pueblo, el primero, derecha de por favor, se presentan en por favor, su honor, a las de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución, la promoción de la paz, el progreso y el bienestar del pueblo colombiano. ¿Qué hicieron? Que Dios es una patria y el y Bienvenidos todos a la fuerza del pueblo. Señores, ¿vieron ustedes ahí el acto de juramentación de la fuerza del pueblo precisamente en el día de hoy en un importante centro de convenciones de aquí de la capital?